Primero que es un taller motivacional desde el a que inicia hasta que Si bien eh, va a estar dividido en dos instancias, una para la mañana, que es le de las herramientas técnicas, económicas, que eh, ustedes van a necesitar. es de punta a punta multinacional porque vamos a trabajar con ustedes que son emprendedores o futuros emprendedores. Y es una de las cualidades principales y necesarias que van a necesitar para ser emprendedores. Difícil, Tienen que tener las dos patas, ¿no? Y el emprendedor, porque ahí podemos hacer un montón, tener toda la parte técnica, pero si nos falta el otro quedamos a veces la mitad del camino. O a veces se nos puse un poco el quién no les pasó el ojo, y otra vez se a volver a cantar, encontrarnos con entonces, eh, tanto Silvina de en la Faucia de la Rica, que es la clase de la personas específica, eh, van a trabajar toda la misma situación a lo largo de todas las dos jornadas que vamos a estar desarrollando. Y a su vez, quienes asistan a las dos jornadas tienen la posibilidad, no es obligación, sino que es, es una posibilidad que se brinda desde el municipio y desde la universidad porque es una de las cosas más lindas que tiene que, que es tener la posibilidad de presentar un proyecto y participar del premio Mariela Rechán de la Siempre que hablamos de este premio, particularmente me emociona mucho, es muy emocionante que eh, si tuvimos la posibilidad de conocer y trabajar con Mariel, sabemos eh, cómo era su manera de trabajar, su visión y su mirada para la comunidad. Ella fue la primera directora de la Universidad Popular, quien gestó todo esto, quien realizó todo el empuje, quien se movilizó ¿no? para brindar diferentes talleres, que brindaran a cambio de casos, oficios, que enseñaran, que dieran una posibilidad distinta a cada persona. Tanto aquel que quería aprender, que necesitaba tener una seguridad laboral, que necesitaba poder comercializar algo, hacer algo para. La gente también necesitaba ese espacio de mi política, que quizás no necesitaba la parte económica, pero necesitaba un espacio donde poder compartir. Ella fue fundadora en eso, fue quien movilizó y dejó su vida en ese trabajo. Con Margarita, su hija, que eh, creo que va a venir hoy, no, si me sabe que tendrá que estar bien, pero va a venir seguramente hoy más tarde a hacer estamos ustedes, se planteó la posibilidad de hacer esto que quedara y caminar en el tiempo. Llegó a través de una ordenanza, fue aprobada por todo el Consejo de Inmigrantes, en donde se estableció la posibilidad de, a través de la Universidad Popular, eh, acompañar a, a emprendedores como ustedes que hicieran la capacitación a través de y poder acompañar a los del municipio con materiales o herramientas que aporten al emprendimiento de ustedes con un valor establecido eh, de la ordenanza. Ese valor Año, para que ustedes sepan, el valor de la premiación va entre los no 20 mil pesos y los 100 mil. ¿Por qué esa diferencia? Porque la ordenanza establece que es de 2 a 10 sueldos mínimos, categoría nivel inicial. Desde base a eso, eh, y al último este momento el sueldo no se toma para hacer la premiación. No se da dinero en efectivo, sino bien como lo establece la ordenanza, se compran materiales o herramientas eh, para hacer un rendimiento. Y el rendimiento lo que ustedes van a presentar el proyecto, si bien puede ser un rendimiento que ustedes ya tengan, que, que ya estén realizando, también puede ser un rendimiento que ustedes tengan ganas de comenzar. No necesariamente tienen que estar en funcionamiento. Más allá de lo que ocurra en estas dos jornadas de capacitación, eh, yo lo que les digo es que se animen, se animan a presentar ese proyecto que a veces nos da un poco de miedo presentarlo, si total somos tantos, yo no sé, eh, hay otros proyectos que son tan lindos y siempre está ese miedo rondando. De intentar cosas diferentes por bueno, les agradezco no acá, si les un montón que estén acá, la voz y poco extenso y no me quiero olvidar, no sé si hay alguien más, pero sí les estoy mirando a María. María participó del el premio hace poquitos años que está, es un, un premio que lleva muchos años. Y María fue eh, la segunda persona que recibió premio para el emprendimiento. Yo, yo la vine, como ya, para un montón de cosas que tenía de mi, de mi proyecto y, y después el, el, el, obviamente para hacer un de cosas más. Entonces, bien, bueno, los dejo para que puedan continuar con la jornada tengan en cuenta que para presentar el proyecto si sí, bien, como está establecida la ordenanza es condición que existan taller, o sea que estén presentes en los cuatro módulos que van a tener estos dos sábados ¿Sí? es el... todo eso, por favor Inflen ese globo hasta que sientan que está ahí, con todos los dedos justo ahí. Pónganle toda la emoción, todas las ganas, todo el deseo. llevar a ustedes a donde quieran llegar. Acuérdense que al emprendedor el techo se lo ponen solos. No hay techo, chicos. Están ustedes en ser capaces de ser flexibles, de cambiar ideas. De que si yo me estoy diciendo, pero no, esto no es para mí. A ver, ¿por qué pienso que no es para mí? ¿En dónde? ¿Quién me lo dijo? ¿De dónde saqué que esto no es para mí? ¿Por qué yo estoy pensando eso y no puedo pensar lo contrario? Por favor, empecemos a reflexionar sobre eso. ¿eh? Entonces, enamórense de ese globo. Por favor, abrácenlo. Este globo es el globo sueño. No tengan vergüenza. Abrácense al aquel sueño. Yo te Bien. Pasen más al centro porque no van a poder, si no. Cuando estén todos lo suficientemente enamorados y compenetrados. Mi sueño bueno ahora traten a ver traten de tener un espacio entre todos ustedes porque ahora sí enamoradísimos de su sueño van a tratar de ver qué es lo que tienen que hacer para que este sueño pueda estar en ustedes y yo pueda caminar con mi sueño ¿Sí? bueno pueda caminar con mi sueño y pueda dar vueltas con mi sueño. Si a <risa> A ver, se les puede escapar y alguien se los puede pisar Tienen que ser cuidadosos con su sueño. El sueño es el sueño le puede Traten de moverte.